¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este video va a ser un juego de palabras. Te invito a jugar un poco con las palabras. Y son las siguientes. Si vos ya sabes quién querés ser, ¿estás dispuesto o dispuesta a cambiar quién sos hoy? Desde el coaching, los coaches profesionales trabajamos en qué? Trabajamos en el ser, en quién es la persona al momento de hacer las cosas. ¿Por qué hacemos esto? ¿O ¿Para qué hacemos esto? Para poder lograr resultados diferentes, hay que cambiar la forma de lo que estamos haciendo. Y muchas veces, la forma, la mejor manera de cambiar lo que se hace es cambiar lo que uno es al momento de hacer. Y en este video te invito entonces a que pienses o sientas, incluso... ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que imaginas cuando escuchas esta pregunta? Es, ¿estoy dispuesto o dispuesta a cambiar quién soy hoy para poder lograr lo que quiero ser?